por diversos sectores no ha sido eh, bien visto y por otros pues de manera positiva. Y es ese encuentro que sostuvieron el presidente de la República, Luis Abinader, con el encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde en este encuentro pues, se llevó a cabo ese, esa, la firma de ese importante acuerdo entre la USAID y la República Dominicana y la donación de alrededor de unos 252 millones de de dólares. Esto ha causado eh, cierta reacción por diversos sectores, producto eh, de que esto se puede interpretar como que es una especie de mordaza, ¿verdad?, para el gobierno de la República Dominicana cuando eh, algunos dicen, bueno, esas donaciones por parte de Estados Unidos es ¿Tienen, para mantener ¿tienen algo ese control. Atrás. Eh, Recuerda que ese, esos recursos... Que de una vez ponen a ser los de los chinos... Exacto, no sé que cosa. dona a Estados Unidos a través de la USAID es eh, para un dinero que debe ser utilizado por el asunto de, de fortalecer la, la... Proyectos de desarrollo. Anticorrupción correctamente. En fin, una serie de, de áreas del, del, del gobierno que son importantes. Y sobre todo cuando se refieren a, a las, al, al tema de la corrupción, que los Estados Unidos con eso pues son... Eh, eh, son eh, muy estrictos y tajantes y sobre todo así lo expresó el propio eh, secretario de Estado de los Estados Unidos cuando lo expresaba fíjate que el gobierno que el presidente Luis Abinader pues manifestó que su gobierno continúa y continuará comprometido con la contra la corrupción con no permitir verdad la corrupción en este gobierno y que quien el, el corrupto de este gobierno y de otros ...pues eh, será castigado. Yo entiendo que sí, que es una actitud correcta por parte del presidente Abinader... ...confirmando y ratificando y sobre todo frente a, a, a nuestro eh, socio... ...que son los Estados Unidos de Norteamérica. Porque a esos recursos, nosotros lo comentábamos ayer... ...esos recursos que de alguna manera eh, son donados por los Estados Unidos... ...a través de ese programa, pues debe darse el uso correcto... Claro. Y, ...y hay que dar, y hay que dar eh, cuenta de esos recursos la forma como se manejen claro, de hecho Víctor la USAID es una institución que lleva más de casi 60 años aquí en República Dominicana, 59 para ser exacto teniendo relaciones con la República Dominicana me, que nos ha dado buenos frutos hasta ahora con esas donaciones y que no tiene nada que ver al caso con Mordaza ni con nada lo que sí es que hay una competencia porque mientras el presidente Luis Abinader firmaba con el representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos este, este donativo, China por otro lado en la provincia de San Cristóbal donaba también me, unos cuantos miles de dólares para desarrollo en esa provincia esa, del esa, deporte, esa competencia eso puede? está bien porque claro. nosotros somos los beneficiados claro, en además, esa competencia, además nos, nos están viendo como somos como, como el equipo de voleibol, no sé. la reina del caribe ah. sí, entonces, <risa> estamos eh, somos los reyes del caribe es, exactamente por lo <risa> Por la forma que hay que decirlo en que sí. está nuestro país. Se conversó bueno, sobre la ley de extinción de dominio. Claro, en se encuentra. De hecho De hecho, se comprometió que, a que, aprobarla que en los próximos días. A agilizar, por exactamente, de, para decir, dentro de las posibilidades de que el Congreso pueda aprobar esta ley que se pueda ya poder poner en, en vigencia de manera que se puedan utilizar o quitarle, ¿verdad? Los bienes robados al es. Estado por los corruptos. Así que interesante esa, esa, esa opinión del presidente Luis Abinader cuando manifiesta que va a seguir haciendo esfuerzos para que el Congreso apruebe esta ley de extinción de dominio. Pero también habló de la ley de contrataciones eh, del, del, del, del Estado, ¿verdad? Que es algo también importante a lo que se refirió el secretario de Estado de los Estados Unidos es. cuando cuestionaba, verdad, todo ese tipo de, de, de tramollería que se da en este país cuando, sobre todo, cuando viene una empresa de eh, Estados Unidos. No, no vamos a decir del Estado, claro. sino de Estados Unidos que es a lo cual le se refiere y es lo que le está defendiendo. Y Entonces, hemos visto, Víctor, en los en los últimos días también mucha presencia en el país eh, o, o más bien a la luz pública del representante de Estado de los Estados Unidos tanto en el Palacio Nacional como en sus alrededores, en firmas de acuerdo y proyectos y como cabildeando con el Estado Dominicano. Y esto se debe a que todavía en República Dominicana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no ha designado un embajador. Todavía no tenemos embajador. Entonces, el representante del Departamento de Estado es quien ha es estado haciendo las, las cuando veces. Cuando tú hablas de cabildeo, digo yo, se pudiera malinterpretar porque ciertamente él se refirió a eso. Cuando, no, cuando Estados Unidos dona... Y hace este tipo de acciones en beneficio de la República Dominicana, no lo hace con el objetivo de de, de, tener, de a cambio de nada, de dádivas, ¿no? Uh -huh. Donamos esto a cambio de tal cosa. Él fue muy preciso en ese sentido. Dice, bueno, cuando nuestros socios están bien, eso quiere decir que nosotros estamos bien. Entonces, es una manera, ¿verdad?, de, de ellos reconocer, reconocer la estabilidad en la que se encuentra claro. este país. No, y sobre todo el proyecto, los proyectos de la USAID, eh, sobre eh, puedo dar testimonio, pues en la universidad en donde laboro, pues se han manejado diversos proyectos de la USAID que han dejado grandes eh, frutos a nuestra provincia, entre ellos eh, uno de los más sonados que es el proyecto Alerta Joven, Víctor, que tú seguro lo has escuchado, que ha formado y capacitado a cientos de miles de jóvenes en toda la región nordeste a través del de proyecto Alerta Joven que maneja la UCNE aquí en San Francisco y que ha sido desarrollado con estos fondos, precisamente de la USAID, y que manejan todas las provincias casi del país, y que estos fondos vienen a fortalecer y desarrollar programas como este, que sacan a los jóvenes de, de, de su casa, por así decirlo, a estudiar, a formarse para conseguir un empleo. Eh, correcto. Una de las cosas de las que que se puede malinterpretar con esta donación y la firma de este acuerdo por la USAID y el gobierno dominicano es cuando ellos se refieren a las, al aspecto de corrupción. Yo creo que ellos tienen razón, porque al momento de hacer ese tipo de donativos, reitero como claro. decía al principio, ellos tienen que velar porque esos fondos no sean bien usados. Para, claro, para que se le dé claro. el uso correcto. Y es por eso cuando hacen hincapié en el tema de la corrupción. incluso de, Pero como, Víctor, hasta pues, cuando usted va a dar una limosna, a veces le preocupa si hay que se claro. va a usar hasta para beber y se lo derrobo. Ahora, ¿quién <risa> no sabe en este país la, los tratueques que se usan? Cuando viene, por ejemplo, pudiera venir un inversionista extranjero... Para, para lograr insertarse, las dádivas sí. que tiene que dar, las cosas que tiene que romper, eso lo sabe todo el mundo en este país, entonces con eso es que hay que romper, y en ese sentido a que se refiere el representante, el secretario de Estado de los Estados Unidos, al momento de referirse a esa situación con respecto a la corrupción. Y qué bueno que nuestro presidente Luis Abinader pues, responde de esa manera, diciendo que está, eh, se está trabajando para que el Congreso pueda aprobar la ley de destitución. De y además también de la ley de, de contrataciones del Estado. Así que interesante esta declaración de que ha el presidente en medio de esta firma, de este acuerdo entre el gobierno dominicano y el secretario de Estado de los Estados Unidos y, y la USAID. Así que esa es la situación con respecto a este tema.